El pasado, el presente y el futuro de lo que queremos aplicar. No, básicamente, si hay que utilizar el suelo, eh, llegamos a un punto en el cual ya no se puede producir, se, se planta un tomate y ya no da tomate. Entonces, este, entendemos que primero hay que ver por qué llegamos a ese punto, antes de decir si es bueno, si es malo, no, desventaja. Entonces, si nosotros tenemos malas prácticas agrícolas, empezamos con el cultivo y todo lo que dice ahí, todo eso conduce a tener que resetear el sistema. Entonces, para resequear el sistema, entendemos que hay distintas formas de hablan de, Pero después de eso, si nosotros seguimos haciendo esto, vamos a continuar resequeando, reseteando reseteando y a futuro siempre nos vamos a encontrar con la limitante. Mariela hablaba de que si brasicacia, brasicasia, brasicacia, pues pierde el efecto con el tiempo. Solarización, solarización, pierde materia orgánica. Entonces, después de resequir el sistema, tenemos que empezar a manejar las cosas con otra visión, mirando al costo, mediando a largo plazo, asociar cultivos, rotar materia orgánica, bueno, cultivo servicio, cultivo asociado. Hay que utilizar todas esas esa técnicas para no caer siempre al yes. Perfecto, muy buena síntesis. Y, ahora... y habiendo esto hecho este, este marco, es que ahí sí nos pusimos a trabajar en las ventajas y desventajas de, de la práctica en sí, sí, que la van a explicar acá los, los chicos de, de la universidad y la profesora. Ah, pues, no, vamos, vamos, no. vamos. Después de lo que menciona, desde todo el, eh, el lo, sala. claro, lo que pasa de este lado, que es la problemática que fueron todo el monocultivo y llegamos al gran inconveniente que es el incendio que demostramos acá, que sería el reset que tenemos que hacer. Pasamos a en lo que sería el futuro, la misión que tenemos que tener, re, eh, proyectar, que son todas las buenas prácticas agrícolas. Eh, en esto, lo que básicamente tenemos que lograr hacer es cambiar la mentalidad, concientizar y empezar a pensar ya en este, casi todo lo contrario a lo que mencionamos en esta primera etapa, ¿no? Que sería pensar en una calidad que nos dé igual un rendimiento, que también nos dé un cuidado del medio ambiente y del hombre, este, la asociación de los cultivos de servicio, este, el uso de abonos verdes, el uso de, de abonos en sí, de, de estirpers, pero estabilizados, este, que tengan... Ya un proceso de tratamiento para que no, no sigamos este, equivocándonos, ¿no? Este, y la, el pensamiento a corto, medio y largo plazo. Este, porque Siempre tenemos que estar pensando en lo que va a pasar mucho más adelante para poder seguir proyectando de un inicio. Y al analizar la solarización y la biosolarización, ¿qué encontramos de, de ventajas y desventajas si la queremos empezar a hacer? Sí, hay que mostrar que la pensamos en conjunto, porque también tienen sus notables diferencias, pero las pensamos en conjunto, pues nos enfocamos un motor en esa antesala de decir cuándo llegamos a esto primero y por qué. Y, claro, ¿y ¿por qué llegar a esto? Y después empezamos como a analizar juntos cuando llegábamos porque esto. Entonces hicimos un trabajo medio global. Bueno, dentro de las ventajas tenemos el equilibrio biológico. Eh, se evita el uso de desinfectantes químicos, eh, favorece la biodisponibilidad de nutrientes, mejora la estructura del suelo y es una técnica eh, más amigable con el medio ambiente y con la salud de los Y dentro de las desventajas tenemos eh, los residuos plásticos, el tiempo, eh, la resistencia cultural, la desinformación y la falta de validación científica. Y ahí hubo un término que vos usaste... De a la solarización queremos formalizar. formalizar Muy form bien. Form ¿La vieron cara de hippie? Bueno, okay, ok. No, no, no. No, porque sí, al contrario. No. Que creo que muchas veces eh, no, se objeta o dice, bueno, ¿y esto cómo está sí, validado? Sí, Nosotros no sé qué, lo que queremos sí, es que con todos estos eventos y todos estos grupos que se están formando, lo que vamos a poder es encontrar aplicación científica a lo que está eh, realmente sucediendo y a todas esas ventajas que estamos viendo. Que viene, empezamos a hablar de agroecología ¿no? sí, ¿no? Y estábamos hablando de, de la formalidad de la agroecología ¿no? a niveles universitarios. Entonces de ahí salió este término de, tiene una componente como hippie, ¿no? Entonces, ¿Cuándo lo vamos a aplicar? cuando rompemos equilibrio o no rompemos equilibrio? Entonces por eso salió este, este término en una cuestión de que se necesita darle validación científica. Porque hay muchos lugares que no lo... No la, mucha ¿La, la solarización? Sí, no la agroecología en sí. Ah. Y esto como una técnica que todavía no tiene validación científica. Pero. pero, pero sí, ya, o sea, sea la la realidad realidad. ya. ya. Ah, para mí, para, mí, sí. la, para sí. mí ya tiene validación. Ya sí, sí, sí, sí, está validada científicamente. Y está masificada, la... por lo menos en la zona mía. Y ya no tendría una visión de hippie. Allá hay una visión industrial una división Yo, yo no les quería decir una cosa, que acá en la década del 80 se hizo un curso de solarización donde otros profesionales que trabajaban en Inter San Pedro dieron un curso y mostraron sus resultados mm. eh, o sea, es una técnica que hace mucho que se está... Está validada, lo que falta es la adopción. La, la, la información, nosotros lo que apuntábamos con esa charla que tuvimos es a que entre todos podamos eh, difundir masivamente y, pro, y eh, promocionar más todos estas, estas, esos trabajos, esos ensayos, porque no en todas y las bueno, zonas para además, mí, es lo o mismo. O sea, no sé, el, yo hablo de las zonas que conozco, no puedo hablar de otro lugar. Pero en, en mi zona no hay, que, no hay que informar nada, ya está de sí, contra. Que una componente este cultural es muy fuerte claro. también que decíamos: esto de no, sé, no usar más monomuro, ¿no? entonces eh, hay cuestiones que son hasta mucho sí, prácticas, claro. prácticas de hábito y enseguida hay como una resistencia, entonces eh, es una resistencia cultural. Entonces, por ahí lo enredamos con este término que sí, es tan esto, No, no, digo, digamos, una, y también creemos que. Este, formación de los ingenieros agrónomos se debe tener y aplicar bien estas técnicas que no se dan en todas las universidades entonces eso sí creemos que tenemos que, claro, lo, o que... lo que decíamos era difundir masivamente eh, todos estos resultados que, como decía Mariel, hay muchos resultados que hace muchos años que ya están eh, y, que, y poder difundirlos hoy en día y validarlos ¿no? Re reforzarlos Perfecto, y dentro de la formación, estábamos hablando juntamente con los chicos de la universidad y, bien, y veíamos que y desde los técnicos sí. también, ¿no? Que quizás también puede ser también, ya llevado más arriba, una política del Estado, ¿no? Esta, uh -huh. este, que, que lleguen más recursos a estos proyectos y bueno, muchas otras cuestiones, ¿no? Para ponerlos, priorizarlos sobre otros tipos de investigaciones. ¿no? Bueno, muchísimas gracias. gracias a todos.